Es difícil hacer lo correcto, la historia. Es fácil hacer lo que nos conviene. Es difícil hacer lo correcto. Así empieza la historia de este emprendimiento. Hace 10 años, después de haber ganado tres premios de emprendimiento en Colombia y de desarrollar un sistema que reducía la carga laboral de 5.600 maestros en un 500%, llega una crisis existencial para el director de una empresa llamada Proyecto Prometeo. Su nombre es Michael Sandoval. Él había creado una empresa muy exitosa en el campo de la educación que crecía año a año 50% y se proyectaba como una solución muy efectiva para mejorar los resultados en pruebas estatales. Dejar un emprendimiento cuando está fracasando es fácil, lo difícil es dejarlo cuando está triunfando. En ese momento su fundador se dio cuenta de algo perverso. El gobierno nacional incentiva a los colegios de manera económica para que aumenten los resultados en las pruebas estatales, subiendo sus costos educativos. Eso suena bien en principio, sin embargo, esta medida aparentemente buena porque permite acceder a universidades de calidad e incluso a becas tiene un nefasto final, pues enfoca el problema, el árbol, es decir, el ingreso a la universidad y no el bosque completo, es decir, tasas de desempleo y desarrollo de los estudiantes egresados. Cuando analizas el panorama completo, te das cuenta que el 56% de los jóvenes de 21 a 28 años que egresaron de las universidades el año pasado está desempleado siendo las tasas de desempleo en Colombia las más altas de Latinoamérica, solamente superadas por Venezuela. En síntesis, se podría decir que 10 millones y medio de niños que asisten al jardín, a la primaria y luego a la universidad, podrán tener el estilo de vida que ellos se merecen, lo cual es mentira para la mitad de niños de este país y convierte esto en lo que yo llamo un gran crimen llamado educación. Por esa razón es que nace Libertarios, y por eso su creador renunció a su anterior emprendimiento, para hacer lo correcto. Lo correcto es que estos niños puedan elegir entre siete proyectos de vida laboral y no solo enfocarlos en los de más bajo nivel, que es lo que hacen la mayoría de los 12.000 colegios en Colombia. Lo correcto es ofrecer una educación relevante para la vida real. Lo correcto es entender las propias motivaciones y sueños de los niños, además de tener un mentor que cada semana lo impulse y oriente sus iniciativas para que éstas se materialicen. Esto es lo que hace Libertarios. Libertarios es un programa que se implementa por internet en reuniones de 15 niños que toman videoconferencia en vivo, donde se extraen las enseñanzas de los mejores libros de emprendimiento a nivel mundial, a través de una neuropsicopedagogía colombiana implementada en el primer colegio para niños superdotados en Latinoamérica. Por eso sus estudiantes logran desempeños excepcionales, donde muchos en una semana facturan hasta mil dólares porque es emprendimiento en la vida real. Esta es una empresa que ha formado 2.200 niños en 12 países, a saber Canadá, los Estados Unidos, México, Puerto Rico, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Argentina, Venezuela, Emiratos Árabes y Japón. El inicio de dicha empresa fue como un experimento en la clase de emprendimiento de dos colegios muy innovadores de Bogotá, el Colegio Dulce María y el Colegio Lombardía. Luego, con la alianza con la editorial Huella, se expandieron a cinco colegios más y se creó la primera cartilla de cómic de emprendimiento. Posteriormente, con la mentoría de uno de los vendedores más exitosos de Latinoamérica, Jürgen Klarik, esta empresa entendió el poder del Internet y comenzó su expansión hacia los 12 países en los que se encuentra en este momento. Además de trabajar de la mano con Fundación Bolívar da Vivienda en su programa social, formando a niños de bajos recursos en los municipios de Facatativá y Subachoque, en Cundinamarca, Colombia. Libertarios lleva un mensaje para que los niños crean en sus sueños y abracen las ideas de la libre empresa y la libre iniciativa, al mismo tiempo que ofrece herramientas que les permiten a estas nuevas generaciones aprenderse a parar sobre sus propios pies y que sepan cómo obtener sus propios recursos. Su visión es formar a 3 millones de niños de 90 países para que sean prósperos y abundantes en todas las áreas de su vida, logrando con esto materializar su misión, jalonar la riqueza de la nación a partir de la educación y que el drama de una escuela desconectada de la vida real no sea el pan de cada día para millones de niños en el mundo.